Hola. En este video voy a mostrar eh, cómo seguir haciendo la modificación al gráfico. En el video anterior que voy a dejar el link acá, eh, la pregunta eh, en la pregunta desarrollamos un gráfico y modificamos la, el centro, el ancho y el alto. Pero falta, faltan algunas cosas. Por ejemplo, eh, aquí hablan del EGP y no se nombra el EGP. O se habla del Q y no se habla, no, no aparece el LG, Q en en el gráfico y además Este gráfico es muy pequeño Si nosotros queremos hacer una pregunta Donde el, el, eh, lo central es el gráfico eh, Lo ideal es eh, Que el gráfico sea más grande Para que el alumno pueda eh, ver mucho mejor Los elementos que aparecen en él Entonces para eso hice una um, duplicación de la pregunta eh, Para que veamos el antes y el después y eh, me voy a ir a, a editarla para agregarle su elemento al gráfico. Ya, entonces eh, me voy al algoritmo. Recuerden que esta pregunta ya está hecha. Entonces eh, me voy a variables. Y voy a agrandar un poco la ventana para que se vea mejor lo que hemos hecho hasta el momento. Tenemos un tablero donde cambiamos el centro que es variable. El ancho y el alto, amb ambos variables. Y, sobre, y el gráfico es dibujar, eh, en el, dibujar en el tablero T1 la función F1. Entonces, eh, para poder escribir sobre el gráfico, eh, vamos a utilizar el comando escribir. Tal cual. Entonces, eh, si nosotros presionamos igual para que veamos qué es lo que nosotros andamos buscando... Este es el gráfico que, que hemos producido y eh, la idea es escribir eh, una P por acá más o menos y una Q a este lado de acá. Entonces nosotros necesitamos ver qué es lo que vamos a escribir y la ubicación donde lo vamos a escribir. Eh, fíjense que este valor de acá es variable, por lo tanto la ubicación de esa letra P también va a ser variable. Entonces para poder hacerlo vamos a, escri a, vamos a escribir lo siguiente. Ah, comando escribir. Por ejemplo, yo, yo sé cómo utilizar la sintaxis del comando eh, porque hay, un, eh, hay una página donde uno puede buscar eso. O sea, si uno coloca comandos willys eh, la primera página que aparece, aparece esto de acá y bueno, ahí aparece gráfico eh, detallado pero yo me voy a ir al índice alfabético a la letra E y voy a ir a escribir. Entonces, por ejemplo, uno puede ver acá que eh, el comando escribir tiene la siguiente sintaxis. Lo que yo quiero escribir y la ubicación. Eh, lo voy a mostrar para que se vea lo que sucede. Entonces, esto es lo que viene en la página por defecto. Entonces, si se fijan, eh, el punto P es el punto 2,3. Entonces... Escribió pendiente igual a un valor variable Porque la pendiente es variable Y también escribió mueve el punto que está acá Entonces nosotros vamos, básicamente vamos a hacer eso Vamos a escribir en este caso el nombre del eje que es P Y su ubicación Entonces volvamos a la pregunta Entonces va a ser escribir En eh, La ubicación eh, primero, ¿qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir P Y esa letra P, ¿dónde la vamos a escribir? Ah, pero si lo, si lo olvidamos, recordemos la sintaxis Es, entre comillas, lo que vamos a escribir, coma, la ubicación Entonces, lo que vamos a escribir, coma, la ubicación La ubicación sería eh, el punto Lo más alto que llega a este gráfico es P Entonces eh, va a ser en el punto En punto X0, en Y, P Pero si lo hago justo ahí Vamos a observar lo siguiente Está muy encima Entonces lo que queremos hacer Es correrlo un poco más hacia la derecha Fíjense que si lo corremos 1,1 eh, eh, Uno hacia acá y uno hacia arriba como este gráfico de acá es, es bastante, eh, ta, las, las medidas están cambiadas, se va a mover muy poco, entonces la idea es moverlo un cuadro, eh, y un cuadro eh, acá en X es 100 y en Y es 10, pero bueno, quedaría muy lejos, entonces lo vamos a correr, más, abro corchete, lo vamos a correr eh, 50 en X, y 5 en I. Si, veamos, si probamos, se fijan que quedó muy arriba. Entonces, eh, y desaparece el gráfico. Entonces tampoco me sirve. Ya lo voy a dejar a la altura de P, pero mucho más a la derecha. Entonces significa que en I no lo voy a subir. Entonces aparece ahí. Fíjense que aparece sobre el número máximo. Eh, quizás eso tampoco quiero que aparezca de esa manera. Entonces lo voy a correr un poco más. Por ahí está mejor. Y también voy a colocar un valor Q acá. Entonces el valor Q eh, va a ser... Eh, voy a copiar esto. Entonces va a ser, voy a escribir q en el punto q, eh, y lo voy a colocar 5. Ah, q de veras es que era la mitad, entonces tendría que multiplicarlo dos, por dos veces q. Entonces acá voy a colocar en escribir 2 por q. Entonces... 2 por Q va a estar por aquí más o menos Pero esto no, no me sirve Sumarle 100 más eh, le voy a sumar 0 en X Y 5 en Y por acá. Fíjense que quizás Está muy alto Entonces Ah Y otra cosa que acá sería 0 Por eso está muy alto por ahí está mejor Ahora fíjense que como los ejes son azules eh, quizás nosotros queremos escribirlo del mismo color de los ejes Entonces para eso Agregamos una coma Abrimos el corchete de llave y colocamos color Igual azul Ahí lo cambia de color Entonces vamos a copiar esto Ah, le agregué una coma, además. ahí por eso me tiraba. Ahí está la letra. ¿Ya? Y eh, otra cosa que, por ejemplo, también podríamos querer la, la gráfica de otro color. Entonces, si queremos la gráfica de otro color, nos vamos a la línea donde dibujamos la función. Y eh, abrimos corchete nuevamente y aquí le vamos a colocar el color igual rojo. Y me lo cambia acá. O quizás queremos que la, eh, la función sea más gruesa. Entonces aquí entre el corchete podemos agregar todos los atributos que queremos asignarles a la gráfica. Eh, eh, para cambiar el, el grosor de la gráfica usamos el comando tamaño de línea. Todos estos comandos están en, eh, en la página que les mencioné antes. Ah, fíjense que en algo me equivoqué. Entonces para ver en qué me equivoqué lo mejor va a ser revisar... Eh, recuerden, me voy a comando query y me voy a ir a gráfico donde. Entonces aquí aparece todo lo que yo puedo hacer con gráfico. Entonces eh, me aparece que puedo dibujar. Y por ejemplo aquí empieza el tema del atributo. Para cambiarle el tamaño del punto es comando tamaño. Y lo que yo quiero hacer es la anchura de línea. No el tamaño de línea. Entonces por eso me tiro error. Entonces me voy acá. Y voy a cambiar esto por anchura de línea. Ya. Si se fijan quedó un poco grueso Así que eh, lo voy a bajar a 4 Todavía grueso 3 Ahí está un poco mejor Entonces tenemos el punto P Y eh, el punto Q que está acá Ahora si presionamos aceptar nos vamos a guardar cambio, vista previa. Esto está por acá. Entonces, si fíjense, ya aparece P, aparece Q, pero esto sigue pequeño. Entonces para cambiar el tamaño nos vamos a editar nuevamente el, la pregunta. Y bajamos acá hasta eh, después de definir el tablero. Eh, usamos el comando ancho de ventana ancho guión bajo ventana y entre paréntesis tenemos que colocar el valor en píxeles entonces supongamos que nosotros queremos que eh, esto tenga 500 píxeles de ancho y altura ventana le vamos a decir que tenga 400 En, la, en realidad es anchura Ahí sí Entonces lo dibuja de esta manera Si yo me voy a aceptar Guardar cambios vista previa Podemos ver que el gráfico es mucho más grande Que el que aparecía delante Por lo cual para el estudiante Va a ser mucho más fácil identificar lo que nosotros le estamos preguntando También podemos agregar elementos variables ¿Cómo podemos hacer eso? Para agregar elementos variables podemos hacer lo siguiente. Vamos a usar el comando escribir, eh, escribir, pero agregando, utilizando otro comando que se llama sustituir cadena. Vamos a colocar el, el valor del vértice. Primero vamos a dibujar el vértice. El vértice es el punto... Eh, vamos a colocar dibujar en T1 el punto... Eh, en X vale Q y en Y vale P medio. Así lo definimos. Coma, entre llaves, tamaño, guión bajo, punto, igual 5. Eh, color, igual, verde. Sigue siendo pequeño 7 y el verde Quizá es muy claro Entonces le vamos a colocar eh, Gris Por ejemplo Y ahí aparece el punto Pero además queremos que aparezca la coordenada del punto Entonces lo que vamos a hacer es Utilizar nuevamente el comando eh, Sustituir cadena Escribir Entre paréntesis eh, pero eh, esto es algo variable. Entonces no puedo colocarlo entre comillas. Entre comillas son solamente palabras. Entonces para que... Mm, ...dibuje un, un elemento variable... ...va a ser... Eh, ...sustituir cadena... ...guión bajo cadena... ...esto tiene la siguiente sintaxis. Abro paréntesis. Eh, entre comillas... ...lo que yo quiero escribir. Si es algo variable... Eh, Va de la siguiente manera, yo voy a escribir un, un punto que se escribe entre paréntesis Entonces la coordenada eh, x va a ir acá Entonces voy a colocar gato1, la coordenada y que va a ser gato2 Después de las comillas presiono una coma y aquí coloco el, el valor que yo anoté en 1 Entonces la coordenada de eso es eh, p no, Q, perdón. Y la coordenada de ahí vale eh, P partido por 2. Cierro paréntesis. Ese paréntesis que cerré es del sustituir cadena. Entonces, yo aquí en la primera parte estoy diciendo qué escribir, pero todavía no he indicado dónde escribir. Entonces, ¿dónde voy a escribir? En el punto. Eh, precisamente en el vértice. Eh, Q, eh, coma. P medio Pero eh, La idea es que esté un poquito más abajo Entonces en vez de P medio Eso lo voy a multiplicar por un factor El factor va a ser eh, 0.95 Entonces ese 0.95 Por ejemplo, yo lo estoy poniendo al ojo Va a hacer que quede un poquito más abajo Fíjense que queda Quizás todavía muy pegado Entonces voy a bajarlo a 0.92 por ahí ya está mejor. Entonces, ahí me, además me entrega el valor del vértice eh, de manera variable. Entonces, me voy a aceptar y voy a ver cómo queda esto impreso. Porque una cosa es lo que muestra en esta ventana eh, eh, interior. Y otra es un, distinta de la que muestra cuando uno presiona vista previa. Por ejemplo, quedaría de esta manera. También puedo cambiar obviamente el color de esto y dejarlo del mismo color del punto. Así el punto en todo caso no se ve mucho, pero... Pero esa es la idea, básicamente.